¡Ah, es tan sincero! Hola. ahí! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ahí! ahí! ahí! ahí! ahí! ¡Ah, Ah no, no, no, no, no. Es estaba. Vale vale vale. Ah, vaya, estaba juro, juro, vale, vale, vale, estaba preguntando. Vale, vale, vale, estaba preguntando. Que por ahí también se puede entrar. Yo también. Ah, está arriba, Está yendo, puente, se acaban de reventar. Sí, está por ahí, está en verde. Ah, tú estás arriba, por lo reventaron atrás. No, no, no, no. MP5, es que tiene la MP5, tío. la MP40. mp bro. La MP40, bro. La MP40, La MP40, mp 5 Ahora, tiempo, que yo a dónde está ahora? ¿Qué quedará uno. Que hace Que vaya tela. Gente arriba, gente arriba, gente arriba. arriba. Tira bobe, tira bobe, ¡Nada, no, pero. Ah, que está abajo, no está ahí. No, está abajo. ahí, cabrón. ¿Dónde está ahí? Está abajo. Batido. Madre mía, he revistado. Si se ponen de lado, es un solo tío. Ahora voy a comprar uva. Nada, es que me vicié. Me me, las ganas de matar no me dejaron comprar uva, bro. No lo puedes tomar en serio, tío. Mierda. Ellos mismos han crecido. Me voy a dar de risas. Un tiro, bro. Si, está un tiro. ¿Cómo ¿Aquí? ¿Qué? Agua, alba. Agua alba. el banner es buenísimo, tío. Voy contigo Zuko el de Jack me ha matado, bro. O el otro viejo. <ríe> soy chada, soy hacker, bro. Es un chatago, chaval. Bro, hoy en Vanguard me tocó un. No, me jodas, bro. No Pero me vale, jodas, bro. En serio, que hay gente ahí. Son tres, son tres, son tres, son tres. tres. Vamos a fly en eso, eh. Que mal, bro. Qué mal. Que mal. Muerto. los sí. cojones. Mira cómo va el eh, pavo pegando haciendo... El otro ahí, Luco. Blanco. Me dio un si de excesivo. Me dio un si yo también voy con silencio. No, no, no, tengo. Estoy contigo, Jackson, por si acaso. Yo tengo las duales. Vente Ha batido bien. Por aquí. Uhhh Vamos a, ir, vamos, nope. a ahí, vamos, a vamos a comprar placa Uno que viene subiendo ¿Y otro vas ahí? Se pega abajo, ahí. Blanco ¿Dónde sí, la... No tengo, no tengo, ¿Tengo placa Disparando de arriba, bro Ya, pero yo no puedo pasar ahí. por aquí La tras, Joder, bro, la tras, no lo veo, bro, no lo veo. Es que no sé por qué me de cara, tío. Me he derrotado por el punto donde estaba yo en la altura. No, no, Como unos pollos sin cabeza, tío. Si derrotar por ahí, perfecto, esto en la montaña, por donde el punto. No, no, no. no sí. Lo sigo, vivo. Vaya troleada. Había un team aquí. No sé si empatía, ¿no? Por sí. la gracia. A ah, ver, Ah, that was so silly, Sam. Llegado por la, <ríe> la caja a <tose> se pone. ¡Hostia! <tose> ¡Madre mía! ¿Habéis visto la clase esa de la MG que no tiene recodo? Sí. De locos. Puede darnos, ¿eh? ¿No? No, porque la tienda está arriba. Pero ahí no que está justo. Sí, claro, pero se están matando ya arriba, supo. Es que solo no creo que la ganes. se te que hasta arriba. Pero no, no, pero digo, la tirolita que hay tienda. en la tita. Está loco, está muy loco. Toma oh, por culo. Visto bien? Sí. Bueno, ah, no, era un tronco, Madre mía. Está loco. Está full, loco. Lo voy A ver, tío. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a No, a ver, estoy bien. Nos quedamos arriba o caemos ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Arriba ya, arriba. Más. Son dos. Estoy llegando, Suco. Estoy llegando. Aquí arriba, arriba mío, bro. Marca. Ah, me dispara. ¿Ha batido? Aquí tiene Suco, chut. dude. ¿No? es que Imagina que voy a estar el estimulante. Ah, coño buena. Ah, de nada, bro, por ayudar a la partida y salvarla. De nada, <ríe> subí, subí de categoría, bro. Gigi, vamos a